a un nuevo video en nuestro canal de youtube el día de hoy es 23 de febrero y es una fecha importante para nosotros porque hoy hace cuatro años nos casamos aquí en Tampico hicimos nuestra boda, nuestra pachanga en grande en México entonces es un día especial por eso y también mañana 24 de febrero es cumpleaños de Hayatito aquí está conmigo ven Hayato, diles cuántos años cumples no quiero. Ven, diles. No quiero. Es que está negado a aceptar su edad porque va a cambiar de número. Diles, Hayato, ven, ¿cuántos años vas a cumplir? Mmm, 20. ¿Tú crees que sean 20? Uh, ¿Más 10? No. Sí. No. Sí, 20 más 10 vas a cumplir. El señor. Ah, no quiero. Al club de los 30! No, ¡Eh! Bienvenido. ¡Cumple 30 años! Son sus 30 primaveras. No, no, no. Y también mañana nos vamos de viaje a Monterrey. La verdad es que no era un viaje planeado, pero mi hermano va a Monterrey y se nos hizo fácil pegarnos al plan porque él se va manejando. Entonces nos vamos a ir mañana desde muy tempranito con él a Monterrey. Vamos a pasar allá el fin de semana y ese es el plan para el video. Una de mis responsabilidades Que siempre me tocan cuando viajamos Es hacer las maletas Creo que a Hayat no le gusta porque nunca hace la maleta Siempre las hago yo Pero a mí me gusta, me parece divertido empacar Vean, para que no digan que no va preparado Hasta la hielera Porque la verdad lo que quiere comprar Son cosas que no se pueden enviar porque paquetería yo qué? quiero comprar nato Si quieren nato y cosas que necesitan estar congeladas Entonces lleva su hielera <risas> Hombre prevenido vale por dos <risas> Hola buenos días Hoy es el día de mi cumpleaños 24 de febrero Ya vamos a Monterrey Y ahora voy a preparar nuestra comida Porque hay muchas cosas Por eso voy a preparar kimbap y onigiri para comer en el coche y ayer anoche me hicieron una fiesta chiquita para mi cumpleaños y comimos tacos de trompo es mi tacos favorito y pastel esta oh. sola Prim, ¿te acuerdas que te dijimos que iba a haber hoy fiesta? Porque hoy es jueves. ¿Fue ¿Ah, ¿Prim? ¿Es jueves. Cerveza. ¡Ándale! ¡Oh! Le encanta la fiesta, Prim. No creo que le damos, ¿eh? Pero a ella le gusta la pachanga. Ya, todo listo. Acabamos de llegar a Monterrey Estamos aquí en casa de nuestros amigos Mariam y Esteban Aquí vamos a estar con ellos el fin de semana Y hoy es cumpleaños de Hayatito El cumpleaños real ¿Cómo te sientes? Es tu primer día de 30 ¿Sí? Ya muy tranquilo ¡Mañadín! ¡Te quiero ¡Qué bonito! Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Un deseo. ¿Deseo? Sí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Eh? Con más fuerza. Hayato. <risa> ¿Por qué? ¿Perdón? <risa> <risa> ¿Son de las vaciladoras? No, ¿No? ¿verdad? ¡Oh! Ah, ¿Por qué? Eh, gracias. gracias. El tío Hayato. Consintiendo aquí a Hola, muchas gracias El Jarocho también ah. El Joracho la, la primera vez que Hayato vino aquí Le decía, en vez de Jarocho Le decía Joracho Joracho buenos días amigos ayer la verdad es que no pudimos grabarles mucho blog porque se nos fue en el chisme pero fuimos a comer comida coreana sí. deliciosa sí. platicamos muchísimo con nuestros amigos sí. y hoy tenemos más planes de ver a más amigos aquí en monterrey y hoy es hoy, tranquilo es que ustedes no saben porque no lo grabamos pero después de la fiesta de cumpleaños que le hicieron mis papás en la casa hayato hizo un berrinche casi llora en la casa porque él no quería cumplir 30 años. No quería cumplir la edad. La edad que, la edad que tiene en realidad. No la quería cumplir. Entonces. No pasa nada. Sí. Pero ya está más tranquilo. Ya aceptó su eh, realidad. Mucho nervioso. Uh -huh. sí. Pero, no cu sé. Hayato, Pero cuéntales por qué para ti era muy significativo cambiar de número. No sé. Cambiar de nuevo como 20, estaba muy muy contento porque ya voy a ser adulto sí pero solo quería quedarse en los 20, ese era el problema pero ahora no sé, muy triste pero por qué estás triste? dijiste que ya no estabas triste no sé pero en el que de que 30 de ya. Totalmente. Ah, no, sí. Yo soy nuna aquí en la relación. Uh -huh. Y yo de hecho cuando cumplí 30 años para mí fue así como, wow, qué emoción, voy a cumplir 30. Y todas mis amigas también fue como que, wow, vas a cumplir 30. Esto. Tengo una foto con mi pastel de 30, así que que dice 30. Para mí fue como muy emocionante cambiar otra vez de número. Nunca lo vi como algo malo, pero es que algo que me platicaba Hayato que tiene mucho que ver es que en Asia pues tienen como mucha... Um, Libertad cuando tienen 20 años y no es como que obligatorio, sobre todo en Japón, no sé en otros países ya sea, más bien en Japón. En Japón no es como que obligatorio que entres a trabajar en una empresa, puedes trabajar de medio tiempo y nadie te juzga, puedes viajar, tienen muchas Working Holiday Visa con otros países, pero sí. todo es hasta que cumples 30 años. Entonces como que tienen ese tabú de que cuando tienes 30 ya tienes que tener como que una vida realizada y ya tienes que estar en una empresa prestigiosa para trabajar ahí hasta que te jubiles. Entonces como que tiene mucho esa idea de que a los 30 ya tendría que haber tenido su vida resuelta de cierta forma Y ya tuvo que haber experimentado un montón de cosas Y creo yo que Hayato ha sido de las personas que ha vivido muchas cosas nuevas Ha vivido en muchos países y se sí ha experimentado muchas cosas Y hasta usó su Working Holiday Visa cuando vivía en Corea Entonces siento que tiene una buena trayectoria de vida, digamos Sí Así que no tendría por qué estar preocupado y de hecho en México no tenemos nada de eso y es como que pasar de los 20 a los 30 es lo mismo. ¿Mismo? Bueno, sí hay gente que se pone sí, la presión sí, de a lo mejor sí, ya tener sí. familia, casa, ah, un sí. trabajo, pero no, es así como que obligatorio. Pero era mucho pressure ser 30. No pasa nada, es igual, es igual. Uh -huh, sí, por eso no quería. Pero ya ahora sí, está bien. Sí. Estás en México, mm. eso es importante. Si estuvieras en Japón, a lo mejor sería diferente y hasta tu familia te estaría presionando. Mm. Pero estás en México. 흠 mm. mm. mm. 근데 mm. Mm. 어떤 친구 선배들이나 그런 사람들이 30대까지는 뭘 해도 괜찮아, 많이 놀아도 괜찮아, 네가 하고 싶은 거다 해. 근데 30대 때 이제 선택을 해야 한다고. Mm. Mm. 그래서 뭔지 뭔가 30이라는 라인에 mm. 너무 엄청 큰 차이가 있는 거지, 나한테. Mm. Uh -huh. 그래서 너무 무이무이 네르비었어. 내 삶과 잘 어울리는 것 같아 근데 내가 많이 생각해서 생각했는데 드레인다가 됐잖아 근데 이제 우리 선택했어 여기서 산다 그리고 이제 땀 피고 이사했고 이제 집이 있다는 게 어떻게 보면 약간 그거잖아 막 약간 이제 우리가 선택을 했다는 거 그런 뜻인 거지? 그래서 나는 엄청 자연스럽게 이렇게 드레인다가 됐을 때 선택을 했다 약간 그렇게 된 거지 그래서 너무 신기한 거야 그래서 잘 하고 있다고 내가 네? 내 생각에는 음, 아직도 잘하고 있는지 잘 모르겠는데 생각해보면 내가 잘 선택을 했다. 응. Mm -hmm. 그렇지? 그리고 잘 하고 있어. 계속 오케는. 그래, 그럼. No pasa nada. Ya. No pasa nada. 30. Está tranquilo. Sí. <웃음> <esta> bien. Sí, <웃음> hay que celebrar la vida. Que cumpliste un año más. 아하. Uh -huh. 자. Bueno, vámonos. 자. <웃음> 자. Hemos venido al paraíso. Al paraíso de Hayato en Monterrey. <웃음> <웃음> ¿Qué vas a comprar Hayato? <웃음> Todo. Vamos a ver <risa> Amigos, hagan sus apuestas de cuánto tiempo nos vamos a tardar en esta tienda Mucho. Va a comprar algo que no me gusta, pero que a él le encanta Nata. frijoles no, no, no. fermentados <risa> Amigos, ya salimos del mini supermercado. Le tomó solamente a Hayato como media hora poder elegir sus productos, pero Me aquí gusta. va, feliz. ¿No fue media hora? Ah, sí, media hora. Sí, sí, fue media hora. Muy rápido. Sí, pero estás contento, ¿verdad? Sí, gracias. Ahora vinimos a Cocorico, pollo grito coreano y vamos a ver mis compañeros españoles. Siempre pero en el de los vienen todas las parejas de sus compañeros de clase español. Y la maestra también con su pareja. terminado la comida con los amigos de Hayato y ahorita hemos venido a casa de nuestros amigos y le van a hacer a Hayato las cejas, ay las cejas por fin, sí. vean ya le están haciendo aquí sus cejitas, es la segunda vez, hace un año se las hizo aquí mi amiga síganle en Instagram y si necesitan aquí ella en Monterrey les puede atender <risa> vean qué guapo el marido ¡Chincha! <risa> Ahora sí ya empieza lo bueno Hayato, ¿tienes miedo? Sí Sí, ¿Quieres que te agarre la mano como la vez pasada? Sí. Está bien Hace un año Sí, hace un año que te lo hiciste Está bien, no pasa nada sí. ¿Qué bien? ¡Ah! ¿Qué que Es un desolvino mochizo de nuevo al perrito de la sección al perrito del medio otra vez <risa> <risa> igual otra vez otra vez y tenemos ya por aquí a Kim Soo Hyun volumen 2 guapo otra persona si sí. te por primera vez en el espejo oh. ¿Quién sugió? ¿Quién sugió? ¿Quién sugió? No. ¿Quién sugió? ¿Mochiso? Ah, sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias. No mucho eso. Niños, saluden al video. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ale. ¡Hola! ¡Hola! Saluden. ¡Hola! ¡Hola! <risa> <risa> cena que nos gracias, prepararon señora. muchas gracias que rico salud salud the next morning buenos días último día oye 여기 세 했는데 이게 다음 날이 또 완전히 진하게 나온다고 그래서 지금 보여줄게요 어떻게 나왔는지. 디디 띠리. 디디 띠리. 디디 디디 디디 디디 디디 디디 ¿Qué te gusta? Fue de nochebote. ¿Por eso? ¿Por eso? Mm, no, por eso no. Mm. de regreso en nuestra casa fue un viaje muy divertido sí, muy muy divertido ¿te divertiste en tu viaje cumpleañero? sí, mucho, sí, nos, divertimos, a... sí, ¿no? nos divertimos sí, nos divertimos, sí, vimos sí. a casi todos nuestros amigos y estamos muy agradecidos con todos, sí. por todas sus atenciones y regalitos así, ah, pero este viaje muy corto uh -huh. pero muy... hicimos muchas cosas, sí, hicimos muchas cosas uh -huh. y por eso nos divertimos uh -huh. me divertimos divertí divertí ah, <laughs> sí mucho sí. ser. Sí. sí la verdad es que nos faltó un día para ver todavía a más amigos pero esperemos ir de nuevo sí otra vez sí tenemos que ir otra vez sí hasta que salió surtido del supermercado japonés ah sí, sí. <laughs> sí. <laughs> comimos muchas cosas ricas qué hacen un sí sí, sí. Uh -huh. bravo Sí, un viaje productivo. Sí, y digo que Mr. Sunshine más va a estar haciendo un viaje en la carretera. Uh -huh. Sí, último episodio de Mr. Sunshine, programa uh -huh. uh -huh. coreano. Uh -huh. Sí, no mucho paso. ¿Qué es lo que Les tengo que decir que Hayato lloró. Sí, hijo <laughs> Ah, 혼자서... más de repente escuchaba él y ya está? pasé ¿Sí? ¿Sí? la corazón? Sí, sí, sí. La vamos no... no su clínica, así como. ¿Qué pa papel? ¿Qué? papel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? sí. No, yo, uh -huh. son